en serio, él es Luis Carlos Díaz y ella es Naki Soto Naki, esta semana tenemos a Laura Lousa con nosotros ella es directora de la Asociación Civil o en este caso más bien la ONG Acceso a la Justicia y Acceso a la Justicia es el observatorio del sistema de justicia venezolano el Tribunal Supremo y todo lo que ha pasado allí han presentado un informe que se llama Camino a la Dictadura, que se va actualizando porque en Venezuela pasan muchas cosas entonces Laura, es la pregunta que todo el mundo te tiene que estar haciendo todo el tiempo ¿por qué es una dictadura o por qué se usa esa palabra? Sí, bueno, es una dictadura eh, moderna, no es una dictadura clásica, entonces de ahí es que viene la duda por qué se usa esa palab palabra o desde cuándo, ¿no? Eh, bueno, porque tiene todos los elementos de una dictadura, eh, una dictadura y un poder concentrado, centralizado. Eh, nosotros sabemos que en los estados, eh, si no está el partido de gobierno, simplemente ellos... Eh, tienen protectores, eh, órganos paralelos. A nivel central no hay separación de poderes de ningún tipo, el Parlamento está anulado, eso ya desde el 2016. Eh, en general también en los municipios también pasa lo mismo. Entonces es un poder concentrado, hegemónico, todo lo decide el Ejecutivo, el cual da las órdenes y después tiene órganos que ejecutan, incluso el Poder Judicial que debería ser independiente. Más bien, nosotros hablamos del camino a de la dictadura con el aval del Tribunal Supremo, porque aquí lo que ha pasado es que él legaliza, entre comillas, al Ejecutivo lo que hace y también es un poder que termina siendo de hecho, porque los órganos no son nombrados como manda la Constitución, sino según lo que consideren y según el órgano que está con ellos que lo haga, aunque le dan ciertos matices, entre comillas, por eso es lo moderno, de legalidad, ¿no? Eso sí. es lo que califica la modernidad de esta dictadura, Sí, es muy particular porque ellos parecen los más legalistas del mundo. O sea, ellos empiezan de, desde el año 2000, en realidad incluso antes, desde el 99 empezó este régimen, que nosotros los abogados nos dimos cuenta muy rápidamente que el Tribunal Supremo iba dictando unas sentencias donde iba cambiando la constitución e iba llevando el control del poder cada vez más hacia el Ejecutivo y haciendo que ese poder fuera cada vez más hegemónico en todos los ámbitos, obviamente, como es, viene de un... Or, o sea, es un, viene de un gobierno democrático porque es elegido según reglas democráticas en su momento pero ya poco a poco va cerrando, cerrando, cerrando se ha ido haciendo muy poco a poco, eso es otra cosa muy particular y entonces eh, cuando actualizamos ahorita el camino teníamos la duda bueno, pero ya estamos o no estamos o todavía es en el camino okay. entonces ahí te digo que no, no, no es fácil, algunos dicen no, pero es que ya estamos y es que ya estamos pero también es verdad que todavía quedan algunos espacios, entonces también es un camino a que sea como más tradicional. Ya cada vez la gente se da más cuenta, ¿no? Por la represión sobre todo, por el cierre de medios. Eh, pero eh, no es evidente, en algunos, eh, no era evidente incluso hace dos años que para nosotros técnicamente ya estábamos porque se arrastra el parlamento que es un órgano básico de, de, de soberanía popular y, de, y de democracia. Sí. Entonces, allí, allí se da la situación. Ahora, Laura, por ejemplo, el Poder Ejecutivo tiene que ejecutar un presupuesto, presupuesto público que se discute que demás. En Venezuela no. En Venezuela el Poder Ejecutivo decide que no tiene que rendirle cuentas al Parlamento toma la decisión, decide gobernar vía decreto de emergencia y anula la función del, del poder legislativo y se queda ejecutando presupuesto por su cuenta. Entonces uno dice, bueno, aquí ya no hay ningún tipo de contrapeso institucional, por lo tanto es una dictadura. Pero Hugo Chávez en su momento no hizo también un poco lo mismo cuando tenía el Parlamento completamente a su favor y tampoco rendía cuentas. Entonces, ¿por qué ahora sí y antes no tanto ¿Qué cambia? Muy bien. Sí, sí, efectivamente es un modelo, es lo que yo decía, o sea, este modelo no empezó con Maduro, este modelo empezó con Chávez, un modelo de gobierno donde vas cada vez siendo más autoritario y cerrando espacios. Lo que pasa es que eh, eh, ya el, el, el cierre del parlamento, o sea, efectivamente parte del modelo es yo gobierno solo, incluso cuando la asamblea era del partido de gobierno, habían habilitantes. Claro, que le permitían acelerar la toma de decisiones sí, y ya. Claro, y, y entonces ya tú ves que efectivamente, pero había todavía espacio para tener empresas, para tener un medio, es, es discutible, ¿no? Pero realmente decir que haya habido una viola, una toma del poder absoluto con, formas, con violación de las formas constitucionales, que es como lo estamos calificando, que así lo lo explica un politólogo, bueno, ya jurista, ya por, por supuesto fallecido, que se llama Bobbio en su diccionario de política. Eh, realmente podemos decir que es desde el 2016 en adelante, en particular desde que gana la nueva asamblea, okay. que es donde se dan eventos clave, tú ya nombraste varios. Entonces primero tenemos, de hecho, Liliana Ortega dice que es cuando el estado de emergencia, porque realmente la manera en que se hizo con la anulación completa prácticamente la Constitución sin decir que re derechos restringe a nivel nacional, así, prorrogable, completamente sin autorización del Parlamento, sin saberse para qué es ni por qué, realmente, pues allí marca un antes y un después. Ella dice enero de 2016. Provea dice no, cuando se, se hizo imposible el referendo revocatorio, octubre de 2016. Nosotros decimos cuando dicen que los actos del Parlamento son nulos. De a, a, los de atrás y los de adelante o sea, los del pasado, desde el diciembre de 2015 hacia adelante, uh -huh. que eso fue aproximadamente entre julio y agosto de 2016, fue las sentencias más, más importantes en ese sentido, entonces pero como se fue en el 2016 que ya tú tienes, tú ves un control hegemónico del poder y una y cero rendición de cuentas, cero o sea, no hay. Y no hay, y además una opacidad absoluta que se ve muy clara ya en 2017 cuando ya el presupuesto ya hoy en día no sabemos ni cuál es el presupuesto, uh -huh. entonces no es público Ahí lo ves, el poder se maneja cerrado completamente y no hay manera de saber qué está pasando ahí, bueno, si no fuera por, por determinados temas noticiosos o en investigaciones, etc. Claro. Y en este caso, ¿por qué conservar el cuidado de algunas formas un gobierno que ha perturbado tantas? que en el ejercicio de la represión no tiene coto, que en la no rendición de cuentas no tiene coto y además no le interesa. ¿Por qué preservar el cuidado de la forma, en este caso, en la conjugación con el Tribunal Supremo de Justicia? Sí, porque es un modelo. O sea, hay que entender que si tú toda la vida haces algo y te funciona, tú lo sigues haciendo igual. Entonces, claro, ¿qué, pasa, qué, le, qué le pasa a Maduro? Él no es Chávez y no tiene la plata que tenía Chávez pero él sigue el mismo modelo, entonces hay cosas que le han resultado muy mal, pero le sigue sintiendo que le funciona para mantenerse en el poder, porque el modelo fue creado para eso, entonces yo sigo hablando entre comillas, cada vez menos obviamente de derechos humanos, pero entonces yo ahora ya no puedo hablar de derechos humanos, pero digo que soy de izquierda, entonces los de izquierda supuestamente protegen los derechos humanos y los de derecha no, o sea, es, eh, ellos se acogen además a muchos lugares comunes uh -huh. entonces también estamos en América Latina, no, no en África obviamente, o en sitios donde ha habido genocidios y violaciones muy graves que ya las tenemos aquí y estamos con una situación incluso de zonas ocupadas por, por grupos armados con una toma del territorio que eso son cosas que se dieron en África en situaciones de crisis humanitaria como la que estamos viviendo entonces ellos van a, a ahorita ya no porque no van ya a la CDH pero a la Comisión Interamericana van allá y dejan cosas como así, como parezca Ah no, claro, es que es normal que haya cierta desinstitucionalización en América Latina Cierta falta de independencia del Poder Judicial Y dejan caer esas cosas así que no, como que no le dan mucha importancia Por eso hay cosas que a ellos no les importan tanto uh -huh. y, eh, Pero hay cosas que tratan de agarrarse allí y defenderse Entonces, por eso es que van manteniendo Porque claro, el modelo se cae cada vez más Porque cada vez más violas la sustancia de la norma Entonces ya cada vez más no hay, no hay norma y, y es una forma que te inventaste tú mismo, donde hasta has creado figuras ¿sabes? el desacato de la asamblea, que no, no. No, no tiene nada que ver con la realidad jurídica, lo de la flagrancia, sí. pero son formas. Entonces funciona y también para los de ellos, porque entonces los de ellos en una época decían, ah, mira, pero lo dice el Tribunal Supremo, es verdad. Eso, claro, ya también para los de ellos no funciona mucho, pero ya están todos como allí, ¿no? Entonces es parte cuál? del problema claro. que tenemos. Sí, o sea, ya, ya el agua hirvió y el sapo <ríe> terminó, <ríe> terminó con el agua. Pero a ver, si viéramos esto como una receta. Tienes un Tribunal Supremo de Justicia que no solamente no es independiente, sino que sus magistrados fueron nombrados por vamos de, por, de formas irregulares. Es decir, no tienen los méritos, ocupan ese espacio y ya. Tienes una fiscalía, una defensoría y un poder electoral que no cumple con los parámetros, además de un contralor que mi generación no sabe ni qué carrizo es un contralor general de la república, ni para qué sirve. Eh, todo eso es suficiente. ¿Qué otra cosa tiene esta receta de lo que puedes llamar dictadura? Sí, tiene una hegemonía comunicacional. Bueno, estamos aquí, pero eso es por eso. Estamos en época claro, moderna. Pero, pero esta palabra no la puedes decir en radio ni en televisión. Correcto, no la puedo decir ni en radio ni en televisión y uno nunca sabe además. O sea, uno todo lo que dice también tiene miedo, ¿no? Okay. eventualmente. Entonces, uno no sabe. Entonces eh, hay una hegemonía comunicacional. Eh, desgraciadamente les ha jugado a favor el tema del colapso de los servicios públicos. Bueno, hay una, hay una apropiación de los medios de producción y eh, estatización de los servicios públicos. Eso hace más parte de un régimen, vamos a decir, comunista. No propiamente, necesariamente una dictadura, pero al final también las dictaduras de derecha tienden a eso okay. a, Como a irse apropiando o controlando mucho la empresa porque no quieren que estén en contra Entonces terminas controlándolo todo ¿Por qué dices que les juega a favor el colapso de los servicios públicos? Porque al final del día eh, poca gente en las regiones, sobre todo Que es donde ellos no tienen tanto cuidado como en Caracas de mantener algo eh, en ese sentido, bueno, no tienen acceso a internet. Internet es lo más libre dentro de todo lo que hay, entonces están menos informados. Okay. Es más, más, menos luz tienes, menos, o sea, menos posibilidad de vivir una vida moderna. Puedes estar ocupándote de informarte, o de defenderte o de, de denunciar. Entonces todo ese, ese caos eh, también les ha jugado entre comillas a favor. ¿no? Eh, obviamente les ha, les ha quitado mucha popularidad. Entonces ellos también la fórmula ha hecho que con el tiempo, yo, yo sabía ya hace tiempo, o sea, al principio el modelo era, yo te, eh, para que estés conmigo, yo te regalo algo, ¿no? Yo te compro, de alguna manera. Eh, y bueno, todo el tema comunicacional de, de ir vendiendo ilusiones, pero ahora, como no puedo vender ilusiones, eh, o, o muy poco, entonces eh, tengo que acudir y no, no tengo como tenerte comprado, entonces tengo que acudir a la represión. Entonces el régimen, a medida que tenía menos dinero, se fue volviendo cada vez más represivo y más hegemónico en lo comunicacional, en, la, en el control de los medios de producción, las empresas, eh, tu vida, tu vida personal. Eh, y el país en general, pues, en realidad parece que es de ellos, Ir ¿no? Y una oligarquía, eso es típico, ¿no? un grupo que gobierna que tiene el poder, pero también tiene los medios y, tiene, y, y normalmente tiene mucho dinero. Y el resto, pues, depende y de lo que dicen y de lo que ellos decidan también. Hay mucha discrecionalidad y arbitrariedad también. Acceso a la justicia, amén de la actualización de, de este de esta camino hacia la dictadura, ¿tiene información sobre cómo se desmonta una dictadura, cómo se trabaja para recuperar la institucionalidad democrática? Sí, realmente no. Nosotros nos ocupamos de denunciar eh, más bien cómo se desmontó el Estado de Derecho, bueno, no solo el tema de justicia, sino el Estado de Derecho, que están aparejados, y en ese sentido tenemos información de cómo se transformó en un Estado de Derecho el quiebre institucional que ha habido, que al final es la causa de la emergencia humanitaria, eh, y eh, allí pues explicamos lo que tú decías del Contralor. Por ejemplo, fue designado por la Asamblea Nacional Constituyente, el, el Defensor del Pueblo también, el Fiscal también, eh, los magistrados se sometieron a la asamblea y después fueron ratificados por la asamblea nacional constituyente. Además de que no tienen los requisitos, 25 de ellos de 32. Toda esa información la tenemos. El CNE fue designado por sentencias del tribunal supremo de justicia, Así es. del 2014 unas y ahora, ahora del 2016. O sea, todos los órganos son de hecho y el único órgano de derecho es la asamblea nacional. Y bueno, y, y, y el, el país en realidad se maneja en una dualidad hace rato, se ha hablado de un estado dual porque inicialmente el modelo era yo voy montando mi, mi gobierno totalitario, eso fue otra de las fórmulas. Y por otro lado tengo la otra parte, entonces venía gente aquí y dice pero si en la televisión se dicen barbaridades, no sé si ustedes se acuerdan. Y entonces, eh, pero aquí hay libertad porque la, había como mucha libertad también en la calle de, de expresarse, hacer, pero... Eh, pero al final en realidad eh, era un estado dual, donde fuiste cerrando, cerrando por acá, dejabas abierto por acá y ya hoy en día ya esa dualidad no existe, ya es uno solo y no. eso también te hace, esta es la originalidad del régimen y de la dictadura moderna, pero en realidad eso ya te hace al haber uno solo, que hay un solo régimen, claro, por eso yo también ellos también quieren sacar esa nueva constitución que no sabemos muy bien, que salió por ahí un borrador, pero o el plan de la patria, que es claro. la verdadera constitución de ellos sí. y, y, y nuestra también, desgraciadamente. Por impuesta, pues. Por, por, claro, porque por eso, eso es lo de que hecho. realmente rige el régimen. Claro. Y si tú te lees el proyecto de constitución de ese borrador que salió, que también vamos a hacer un especial sobre eso, por ahí el año pasado, pues ahí ves calcado lo que ha estado pasando, incluso figuras que han creado como el delito de traición de la patria como eh, un delito pero ya a nivel constitucional claro. entonces cosas realmente graves típicas de una dictadura Además, todo esto es el enemigo ¿no? también claro la noción del enemigo interno ahora Laura cuando los expertos juristas dicen mira esto que pasó en Venezuela ya supera lo legislativo esto ya no tiene que ver con nosotros esto tiene que ver con política no es que si tú aplicas el artículo 25 rayado 85 se desmonta todo porque no estamos jugando ludo no es monopolio donde hay unas reglas sino es un desastre estás de acuerdo con eso? O sea, ¿esto ya no es jurídico o en este momento es sobre todo jurídico como, como se tiene que trabajar? Digo, para saber qué tienen que hacer los políticos, porque pareciera que están buscando expertos juristas que resuelvan la receta o, bueno, terminar de echar pulso a ver quién gana. Claro. Sí, es un problema de fuerza de poder, efectivamente, porque esto es un Estado de hecho, no de derecho, y el que está sentado ahí es el que tiene el poder. Lo que no significa que efectivamente con la situación de que, de que Maduro fue a elecciones entre comillas en mayo pasado, anticipada, después se juramentó ante la Asamblea Nacional Constituyente, después se fue ante el Tribunal Supremo, creó una situación perfecta jurídicamente para decir aquí hay un gobierno de facto, o sea la constitución lo que él hizo, dice, eh, presidente electo, bueno entre comillas, y toma, porque no, no, se, no se dan ninguna de las condiciones O sea, la oposición eh, fue anulada completamente Y la que fue, fue la que él decidió uh -huh. Y todo lo que sabemos, el voto asistido, los puntos rojos, etcétera O sea, no es una elección democrática, no es una elección No hay, no hay dónde escoger, ¿no? En realidad Y luego, en enero, pues no hay toma de verdad de posesión Entonces, se da esa ventana y efectiva jurídicamente, el presidente es Guaidó. Ahora, el tema es que la Constitución dice, bueno, dentro de los 30 días tiene que hacer una elección. Pero, ¿cómo haces una elección si no se dan las condiciones? Claro. Y ese ha sido el gran reto, convencer al mundo. Mira, es que, eh, porque el mundo decía, mucho, una parte del mundo decía, sobre todo Europa, la Unión Europea decía, bueno, pero vayan a elecciones y gano, vaya a ser que este también sea un usurpador y que el otro no me queda tan claro porque es el, el el presidente electo hace no sé cuánto y el no. año pasado, aunque ellos mismos dijeron que no lo reconocían, pues como que no les queda muy claro, ¿no? Entonces, ¿quién usurpa a quién? Entonces, sí, es una situación compleja y lo ideal sería ir a elecciones, pero para ir a elecciones, obviamente, tienes que tener eh, los órganos constitucionalmente constituidos y en este momento no los tiene y no los tiene porque el gobierno no los quiere tener claro. y, no los, y, no los, y, y los ha constituido como los ha constituido con su, con su poder, entonces ¿cómo hace a desmontar eso? bueno no, no, eh, yo, yo sí lo pienso mucho y Luis Carlos, tú que te dedicas tanto también al tema de la defensa de los derechos humanos eh, yo creo que hay que trabajar mucho a nivel jurídico eso sí, ante la comunidad internacional y los órganos especializados en ver esta fórmula de, de primero que haya un manual de alertas vamos a decir, o sea, unas alertas tempranas uh -huh. cuando empiezan a pasar ciertas cosas y claro. no cuando ya estamos tan tarde y que esas alertas llevan a que algo se de, eh, se, eh, se dé para que se desbloquee el mecanismo y no que se llegue a tan tarde porque en el 2004 Vivanco dijo Mira, allá, allá está pasando algo grave, el Tribunal Supremo fue tomado completamente de Human Rights Watch y nadie le hizo caso. Entonces, eh, nosotros íbamos las ONG hasta el 2011 a la ONU y eso era como que, que les pasa a ustedes. Sí, no les hacían caso. Exacto. Entonces, eh, es grave, es grave. Entonces, ¿Y ¿Vale este ejemplo de México, es decir, el, el apresto que ha hecho eh, López Obrador de tantas de estas prácticas, sobre todo en términos discursivos, pero bueno, ya, ya ingresa eh, Cuba prestando servicios médicos a través de, de sus médicos y, y bueno, ya, ya sabemos para dónde van algunos de los médicos cubanos que salen hoy de Venezuela. Sirve esa transferencia de información, hay ONGs a las cuales igual se pueda prestar la experiencia venezolana y que este manual, en efecto, no esperemos a que se desarrolle completo, sino que haya instituciones de médicos capaces de hacerle contrapeso. Sí, nosotros hemos estado, queremos hacer eso, pues, pero obviamente aquí nos come un poco la realidad sí. de crear el manual, ¿no? Porque es, es impresionante, bueno, y nosotros los venezolanos como que lo tenemos ya en la piel, entonces sabemos que ya cuando empieza esto, son sobre todo regímenes populistas, ¿no? Y antisistema, pueden ser de derecha o de izquierda y empiezan a hablar de militarización y empiezan a hablar de exceso de... De ese es otro tema muy importante para la toma, que es el, la militarización, ¿no? sobre todo con Maduro, eso es un tema fundamental. Entonces, la militarización, el exceso de policías, pero no para el orden público realmente, sino el orden público del régimen, eh, y ahí vas quitando libertad. Eh, el tema de, de que, bueno, somos una gran potencia también, este tipo de discursos, mm -hmm. que es el, el discurso populista, eh, esto de, bueno, obviamente ya la alianza con Cuba sospechosa, obviamente, no necesariamente, pero es sospechosa eh, Y, y el, el tema del cierre de medios o, la, o el hostigamiento a medios que ha habido de ONG Entonces ya tú ahí empiezas a darte cuenta muy rápidamente no. que sí Y el tema del, poder, del control del poder judicial, el tema también de reforma, una reforma de la constitución sospechoso El tema de la reelección indefinida sospechoso o sea, son una cantidad, el tema del ataque a los jueces o magistrados que también hubo en México, sospechoso. Entonces, pero vemos que está yendo muy rápido, por ejemplo, en sí. esos países, ¿no? O como y todavía, película de Netflix. Sí, tal cual, <risa> tal cual. Muy, muy rápido. Muy rápido. Laura, te agradecemos no, enormemente, además de acceso, público, de acceso a la justicia, perdón, y el trabajo que están haciendo de actualización. ¿Cómo se mantiene esta gente informada sobre esta historia? ¿Cuáles son las redes? Sí, ¿Dónde los conseguimos? Sí, nosotros estamos en Twitter, en justicia en Facebook, en Instagram, Acceso a la Justicia, y nuestra página web es www.accesoalajusticia.org. Allí consiguen toda la información. Y el Camino a la Dictadura es una especial que está en la página, lo van a ver. Cuando abren la página hay varias ventanitas, una se llama así, y allí entran y ahí tenemos el golpe electoral, uh -huh. el golpe constitucional, y el golpe judicial. Y hablamos de la anulación de la Asamblea Nacional, hablamos de la Asamblea Nacional Constituyente, la anulación de nuestras elecciones, todas las que ha habido desde 2016 en adelante, e incluso el referéndum revocatorio y todas las sentencias también del Tribunal Supremo contra la Asamblea Nacional, que hasta ahora han sido, bueno, eran 100 hasta la semana pasada, ya son 101 porque hay un nuevo estado uh -huh. decreto estado de excepción con la sentencia, que esa es otra peculiaridad, ahorita no las publican todas. Ya, Sale o sea, una nota de prensa. Entonces ahí tú te das cuenta también la forma, cada vez la vas abandonando también más, ¿no? Increíble. Porque es un gobierno de hecho. Laura, muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias Ana. a ustedes. Amigos, esto fue en serio. Ella es Naki Soto. Y él Luis Carlos Díaz. Pueden sumarse en patreon.com/slash Naki Luis Carlos y ver cómo se conecta la falta de independencia de poderes con la crisis humanitaria compleja que vive Venezuela.